y ya yeah. hola gente como hicimos la vez pasada vamos a eh, hacer otro, otra tortuga ninja vale en este caso leonardo la tortuga ninja azul vale y lo primero la cabeza verde lo siguiente el gorro azul bueno lo que sea eso vale azul también el gorro zapatos también azules los guantes también azules y esto verde las piernas también verde eh, los calcetines también azules y por último también la bandana azul bueno si queréis que haga más más de como estos tutoriales eh, darle a un me gusta y gracias por todo el apoyo que estamos teniendo y chao chao